Hola familia, les traigo un video para platicarles de esta idea que se me ocurrió de hablar sobre las metaaventuras, las empresas, los negocios, las fábricas, los short rooms, todo lo que se viene en el juego que tenga que ver con eso de fabricar NFTs y cómo venderlos. Voy a hacer una serie de videos, ese nomás es para dejarles saber de lo que voy a hacer he escuchado en el barrio he visto en el barrio muchos de los miembros que están muy emocionados de esta oportunidad pero quiero explicarles o tal vez darles unas ideas de mis pensamientos no quiere decir que lo que pienso está está en lo correcto pero no sé si se han puesto a pensar todo lo que va a requerir tener uno de estos negocios en el metaverso. Ya preparé un documento donde veo o pienso que habrá cuatro tipos de metaventuras de empresas con lo que tiene que ver con el diseño, la fabricación y la venta de NFTs. De esto vamos a hablar en estos videos. Voy a hacer hablar en el primer video, el primer ejemplo, segundo, tercero y cuarto ejemplo. De eso se van a tratar los videos, familia. Así es que estén atentos. Espero que si ven los videos, por lo menos les dé una idea de qué tienen que hacer, qué es lo que tienen que, tienen que pensar para poder prepararse. Porque creo que esta es una buena oportunidad para poder sacarle un poquito más de ganancia al juego. Ya lo hicimos con la venta de nuestras propiedades por dólares o, o los exploradores ahora viene este segundo nivel donde va a requerir un poquito más de tiempo dedicación trabajo en grupo tal vez para poderle sacar ganancia al juego para que sea rentable para muchos de nosotros y tal vez al final cuando termine el cuarto video. Tal vez haga, haga yo otro video para decir mis pensamientos finales. A lo mejor, no sé, después de hablar de todo esto, cambió de, de opinión. Pero sí, después de que traduje el, el documento de la trayectoria del tercer trimestre y escuché a los de Aplan uh, el lunes, cuando tuvieron el AMA, creo que, que fue cuando me dieron más ganas de, de platicar con ustedes sobre esto para que, no pierdan esta oportunidad y lo hagan bien para que no terminen enojados enojadas con, con el juego como muchas veces lo hacemos pero en fin familia de esto se va a tratar esta serie de videos en estos días voy a empezar a, a subirlos primero los tengo que grabar y después editar para que me acompañen y no sé tal, tal vez en el barrio Tal vez podamos tener una, una junta para hablar más de esto, si quieren, para intercambiar ideas más que nada. Porque como les dije, yo realmente no de negocios, no sé mucho, pero creo que, que ya me puse a pensar en ciertas cosas y yo quiero tener uno y quiero compartir con ustedes mis pensamientos. Bueno familia, gracias, los esperamos en estos próximos videos y nos vemos despuesito en el metaverso.